Hey, parceros, ¿qué más vieron? No, oiga, días sin subirles videos, pero bueno, hoy les voy a hacer la crónica, voy Bogotá-Monterrey, pero vamos a hacer escala en Dallas y vamos por American Airlines, entonces les voy a mostrar eh, cómo es el vuelo y por qué me voy por esa aerolínea, entonces eh, vamos para adentro a hacer el proceso de, de check-in, yo ya llené el Berifly, ahora les muestro qué es y bueno, vamos vamos para adentro y les muestro cómo, cómo nos va haciendo todo el check-out y toda la vuelta. Bueno, mientras las chicas están ahí ordenando las, las cintas, entonces, miren, tenemos el vuelo a las 11.45 de la noche. Y hay una aplicación que se llama Fly, que la tiene American Airlines. Y ustedes aquí suben su certificado de vacunación, eh, la foto del certificado de vacunación, y bueno, en los países que pidan como prueba prueba de antígenos o lo que sea la suben ahí entonces queda completo el queda completo el y va a ser mucho más procesor más más rápido el proceso de check-in hola bien el señor voy para monterrey monterrey necesitas el carne de vacunas ya no no no. Hay una pregunta, ¿ya ¿Sí? se puede llevar café? No. Esa restricción está desde antes de pandemia y no la han quitado. No, si si va a ser super 340 gramos y va a en el de variable. Si se dieron cuenta con el verify, es muchísimo más, muchísimo más rápido. Y ahora vamos a hacer migración acá vamos a entrar y aquí básicamente presentando el código de barras en la maquinita que está ahí, pasamos ahí y vamos a las máquinas de biometría, es mucho más rápido Buenas noches Hola, Hola. simplemente Hola. buscamos que esté en verde Scanner List sí, ahí, está el señor acá. y ahí nos Abre. Listo, ya pasamos el punto de seguridad que es allá atrás. Bueno, acá les muestro todas las tiendas así de rapidez. Acá el Dorado se las muestra en otros videos, pero bueno, para los que no las han visto, vamos a ir a la sala de espera de, del Priority Pass. También se las va a mostrar así también de rapidez, pero vamos rápido. Eh, bueno, si se dieron cuenta, ahí la chica dijo que no podían llevar café. Si quieren llevar café, pues lo pueden hacer, pero tienen que meter la maleta en bodega y pues eso es lo que pues, realmente yo no quiero. Pues, pero el que tenga el tiempo y necesite llevar el café, pues lo mete por la bodega y listo, lo compran en el éxito y ya. Y lo manda por bodega. Bueno, esos son los Duty Free. Ese es un Duty Free. Acá hay otro que es como de joyería, relojes así, fresones, como long, longines. Mont Blanc, City tap Award, Maletas Tumi. Entonces, bueno, son como los duty free que siempre van a estar aquí a la salida del Dorado. Y, eh, venga, vamos de rapidez. Les muestro acá eh, ¿Qué van a encontrar. Bueno, este es Shue Café. Y Café. Eh, siempre venden como pastelería, croissants, empanadas. Tengan en cuenta, no siempre lo que vayan a comer aquí adentro es mucho más caro. O sea, si afuera se están quejando por las almohadas de 12 mil pesos, aquí comer adentro en la, en, la, en la sala internacional. Vale. O sea, una, una Coca-Cola cero cuesta 10 mil pesos. Para que se haga alguna referencia. Bueno, acá sí se les olvidaron los regalitos. ¿Va ¿Pueden comprar los regalitos? En este que se llama el... El Bridge Shop, ese Bridge Shop está como en todos los aeropuertos de Centroamérica y bueno, está este Colombia. Vienen Chivas. Bueno, siempre, bueno, a este lado, como a mi derecha, van a estar todas las tiendas. Y a la izquierda van a estar todas las salas de abordar. Todas las salas de abordar. Ahí están todas. Pues venga, les sigo mostrando. ¿Las tiendas por favor? Esmeraldas. Para los que no sepan. el Miren, aquí el dólar está. Y dieron cuenta y dólar dólar en dólares, está 4.390 ahí en dólares baratos. Se vuelve para Madrid. Acá tenemos a Juan Valdés. Juan Valdés. Acá pueden comprar de todo de Juan Valdés para llevar cafecito en las otras aerolíneas por el Pleno Avianca. Cuando voy en avión casi no pone problema por llevar el café. El Market Colombia también, souvenirs acá de Colombia, dulcecitos colombianos. Miren, ahí venden el manjar blanco. Aquí hay los baños. Bueno, aquí hay una Nora Loza. Son como de ropa para mujer, accesorios, carteras. El Sunglass Hunt, con gafas de solo, gafas oscuras que lo modamos por todo lado. Este de las cremas brasileras, más esmeraldas. El Mario Hernández, claro que después de los últimos trinos de Don M.H. Creo que la gente ya no le compra mucho por acá, está solo. Aquí hay una marca colombiana que ya la he visto mucho en Panamá y en México, que es Vélez. Que es una marca de cueros colombiana y ahora venden ropa y, y zapatos y, bueno, maletas. Hay un Vélez. Aquí hay una farmacia o droguería. Por si quieren llevar así de última hora, si les olvidó algo. pastillitas para el dolor. Mini miren, hay Chocorramos, miren ahí Chocorramos. En Sure venden otros baños. Esta es la galería Cano, acá es joyería como de tradición colombiana con eh, figuras muy casi del, y de las, digamos, las tribus que habían aquí en Colombia. Un estudio de fe que le gusta tanto a las chicas. Esta es una marca de ropa caleña, por si no sabían. Estudié en de Cali. Sí, Estudié bueno. en FES también, creo que en Panamá lo he visto. Un Tommy. Estos de Polo cerraron temprano. El minisu. Yo nunca he entrado a eso, pero he visto muchos tiktoks de gente comprando cosas acá. Va a tener que entrar a ver qué venden de tecnología ahí. Este Orleans, que es un restaurante. Ahí venden sopas, pollito, secos. Si quieren llevar el sándwich, miren, ahí está el sándwich para llevar. Sándwich de carne, sándwich de pollo, es así. No es barato, ya les dije. El market, este es el mismo del principio, simplemente eso. Oh, pasa mucho en los aeropuertos, ¿no? Que el mismo, duty Free, tiene varios locales. Bueno, este es el duty Free. Por allá se baja a la sala de espera de copa. Y hay, unos, hay otras a la espera. Este de Catius, Colombia, es de, de comida típica colombiana. Ahí pueden comerse una bandeja paisa o algo así. Eh, si quieren comerse algo antes de irse aquí a la tierrita. Atensa que bueno, ya sabemos, es muy popular en los aeropuertos, de perfumes, de trago. Creo que era el mismo Atenza que vimos en Panamá. Acá sí, si el de atrás era el de perfumes, mira, acá está el de tragos. En Perú es también creo que está tenso. Y este es el de tecnología. Igual que los otros aeropuertos, acá siempre termina siendo un poco más costoso. Una sí, bueno, bueno. Y acá es donde vamos a entrar. Hasta la de Priority Pass. Pero, ¿pero qué? pero quiero mostrarles algo a Carolina Herrera. Carolina Herrera. Carteras, de carteras. Venga, esto es nuevo. Hace como... Antecitos de la pandemia, entre la pandemia abrieron unas tiendas que hay allí. Venga, se las muestro, que es así nunca se las he mostrado. Vamos así de rápidas. Les muestro. Entonces, miren, abrieron esta tienda que es grandota, bueno, es como se llama, Timebox creo y es de relojes, así de relojes fresones de marca y de gafas de sol venden Ray-Ban Gucci, Tom Ford, bueno, todas las de nombre bueno, y entonces acá ya no hay acá ya no hay salas de espera, tenemos tiendas a la izquierda a la derecha entonces a la izquierda tenemos bien, el Lacoste el desigual Ahí hay uno nuevo que se llama Bogotá Duty Free, que es el mismo que está en la Sala Nacional. Vende lo mismo, licores, perfumes y todo eso. Y este que es muy gringo, que es de la Hudson. Es el otro, ¿no? Ahora cuando aterricemos en Dallas, les muestro el de allá. Pues acá tiene el de acá, ¿no? Chocolate, ayer, agua, eh, Arequipe, cosas de Colombia. Eh, bueno, y no de siempre, ¿no? Agua, Coca-Cola, cero, herados, papas fritas. Y acá está la plazoneta de comidas. Está bien, bien al fondo. Venga, se las muestro así de rapidez. Entonces dice, Amazonía había café, hay un cafecillo con pastelería, ensaladas y sándwich para llevar. Eso que dice de marketplace, ahí bueno, sándwich y ensaladas. Y el que dice allá atrás es de Colombia en Cousin. Que bueno, ahí consiguen eh, lo mismo: pan de japa, con tamales, lo que es la comida típica colombiana. Venga, acá está la, acá está la carta, se llama Cumbia House. Eh, ahí está: empanadas, chicharroncitos, cazuela de ajiaco Una hamburguesa vale 46 mil pesos. Sí, es lo que les dije, una, una pinche hamburguesa acá vale 46 mil pesos. Pasar un poquito de... Bueno, uno entiende que los arriendos en los aeropuertos y todo pues son más costosos, pero... 46 mil pesos por una hamburguesa está heavy, ¿no? Y bueno, sin saber cómo es, que bueno, no las vamos a probar. Y, ah, bueno, acá salimos a uno que dice Burger Fries hamburguesas está más o menos lleno o so, okay. no deben ser tan caras y este que dice guacamole andele monen arepas guacamole pollo con ahogado sándwich a 40 mil pesos hagámonos la idea de que más o menos son bueno, para una persona que gane en dólares, pues no es mucho porque son 10 dólares. Pero para un colombiano, pues son 40 mil pesos un sándwich. Está como caro. Bueno, entonces ya salimos por la otra puerta. Entramos por allá al fondo. Acá ya hay más salas de espera. Entramos por allá, ¿se acuerdan? Aquí hay otros baños. Acá hay otros baños. Y ya voy a descansar un rato. Bueno. Entonces vamos para la sala de espera, que siempre les digo, cuando viajen de trabajo, tengo que viajar mucho por trabajo, tengan una tarjetita de esas de Priority Pass, o miren que su tarjeta de crédito les deje entrar a estas salas porque pues ya vieron el precio de la comida, y bueno acá no sé si aquí en El Dorado parece, la otra vez estaba viendo que limitaron el internet, lo cual me parece el colmo. Bueno, llegamos al dorado lounge. Acá tengo que registrarlos. Acá nuevamente se registra con el pasaporte y con la tarjeta. ¿Qué tarjeta se registra? Para Yerity Pass también la tarjeta y su pase de aborto. Está a su disposición snacks y bebidas de cortesía, ¿vale? Dale, gracias Su hay que es adicional, le entrego clave para Wi-Fi Bienvenido, ¿vale? Gracias Usted con muchísimo gusto, bienvenido Listo, ya no dieron nuestro acceso Tenemos clave Wi-Fi, si bien vamos a tener snacks y café Bueno, vamos a descansar ahorita Les muestro la... Ahorita les muestro la... La sala es, les muestro la sala de espera. Así. Bueno, y ahí. Hay... Este es el... Estos son los baños de la sala del Priority Pass. hay duchas. Y ahí enfrente, pues, hay ahí... un salón de masajes, creo que ya se los había mostrado. Bueno, para los que para los que han llegado nuevos al canal y no han visto el video, por ahí en una versión, en un video anterior había mostrado la.. Ahí, bueno, ahí, ahí hacen masajes. Acá no vamos a grabar mucho porque la gente está durmiendo. Pero ustedes pueden acomodarse en estas sillitas. Y ahí se pueden acostar a dormir. Eh, si su vuelo se demora o algo así. Quieren subir los pies a descansar, mal. Y aquí hay un sitio donde el buffet. El buffet creo que vale 8 dólares. 8 dólares es, pues, creo que mucho más barato que lo que vimos arriba. De los han dicho a 40.000 40, hamburguesas a 46. Y ahí, ahí venden arroz, carnes, pollos, arroz calientes, ¿no? Hay bastantes cosas y creo que son 8 dólares y uno puede agarrar lo que quiera al buffet, Entonces está bueno. Hay pantallas que aún anuncian los buenos. Y bueno, acá tenemos un corredor. Que es donde están todas las salas. Están todas las salas. Y eh, hay sala para niños, hay una sala de reuniones que a mí me gusta porque se uno sentar a trabajar. Entonces miren, ahí están las mesas del restaurante. Aquí hay una salita. O sea es la primera, acá todas son mesas de, del restaurante, el buffet. Sí, sí, sí, sí. Miren, este es eh, para niños, un parque para niños. Si ustedes vienen con menores de edad, acá pueden venir a jugar es pues bastante práctico para cuando se viaja con, con niños eh, está como una jungla, ¿no? Miren esas salitas de juntas, a mí me encantan esas salitas de juntas porque son super cómodas para trabajar y lo no puedes poner a cargar equipos y todo. Este es patrocinado por Bogotaviel Company. Esa pantalla que está ahí Están viendo partidos de béisbol. salita oscura. Aquí hay otra salita de TV. También nos están pasando varios partidos. Y ahí se puede acostar uno. Y acá vamos a tomarnos un cafecito. Un cafecito. Un cafecito. Un Un cafecito. Un americano suave pues no bueno bueno bueno bueno bueno bueno Vamos a dejar la maleta para poder uh, transportar el, el tinto de las de regueros. Y acá en esta barrita, miren, ahí usted le da sanduchitos de pollo, sanduchitos de vegetales, grab de pollo, eh, hay agua, y coca-cola cero, hay frutas, hay galletas, hay tortas. Entonces, está bueno. Estuvo nuestro cafecito. Mandarín y nada más, ¿sí? ¿Nuestro cafecito? Que sí. yo voy a usarlo la llenar de recipiente también. Y vamos a necesitar ubicarnos un lugar donde podamos cargar equipos. Entonces nos vemos al rato. Bueno, parceros. Sí, sí, sí, no, aquí tiene. Bueno, parceros, listos. Ya nos tomamos dos tinticos. Comimos aquí unos grapsitos de pollo. Tomamos agüita. pisos. Vamos aquí a la agüita. Aquí tenemos unas ganas de espera. Nos toca la 43, que es para allá. Bastante gente, son. es un domingo. O sea, estamos 25 de septiembre de 2022, es domingo miren toda la gente que hay, ya son las 11 de la noche pasaditas. Ahí está nuestro abuelo y ya están llamando, ya están llamando por grupos. Nosotros tenemos el grupo 6, así que vámonos metiendo. En el grupo 6 vamos. Bastantes. Hola, ¿cómo vas? Gracias, buen viaje. Listo. Tenemos la silla 25 Foxtrot o 25F. El pasillito nos está haciendo frío aquí este pasillo. Ahora. vamos en un Airbus 319 es que el vuelo es corto es como de 4 horas y 9, 5 horas y 9, es algo muy largo entonces vamos a hablar de Airbus 319 de American Airlines voy a mostrar el bañito el bañito es muy sencillo aquí está el agua aboncito para lavarse las manos toallitas bañitos pa húmedos la basura el trono con el papel y acá para si o no, no cambiarán ustedes, <risa> y eso es todo. Señoras y señores, bienvenidos al estrés de la verita. Nuestra sillita, entonces siempre también. le dará uno su mantita con su almohadita. El globo, el vuelo va completamente lleno, no, no cambie de asiento. Ah. Porque esto causaría una bueno, gracias de otras. por lo que, que les decía es una Airbus 319 bienvenidos a bordo la cartilla de seguridad del A319EOW dice A319EOW una versión especial y, y are las películas que hay pueden conectar aquí, Crystal Jack pero normalmente si traen una tablet, es casi siempre tiene wifi y puede ver las películas en la tablet o en el computador de uno, o en el celular de uno. Bueno, este va a tarjeta informativo que se puede tener en el bolsillo, un pequeño. Acá las medidas de seguridad de nuestro avión Si ha llegado nuestro vecino, salida de emergencia, por favor, comuníquese si su sistema tuvo algo, hace por fractación de robo y la es bueno, nos bueno, pues hablamos más tarde Parcero, malas noticias, algo le pasó al avión y nos bajaron a todos No sé qué le pasó al avión No sé qué pasó, pero nos bajaron del avión Y ahora ni idea qué vamos a hacer Esa pregunta porque tenemos conexión a las 9 de la mañana con, con Dalas Monterrey O sea, qué pasa Oye, ¿dónde pregunto? Yo tengo una conexión con Monterrey a las 9 de la mañana como decía un amigo, están las mejores familias paso. Bueno amigos, una pequeña actualización. Me metí por la app de American Airlines. Eh, pues me puse a chatear ahí con, con el servicio al cliente. Normalmente cuando los vuelos son cancelados uno se puede reacomodar sin, sin recargo. Y pedí que me reacomodaran en un vuelo que hay ahorita a las dos y media por Miami. Entonces. Vamos a hacer Bogotá-Miami, ya no es bogotá Dallas. Nos vamos Bogotá-Miami, ahí hacemos la escala y de ahí nos vamos para Monterrey por la tarde. Entonces, eh, bueno, eh, listo. Ya les hablo desde el vuelo de Miami, cuando abordemos el vuelo de Miami, esperamos que ya no vea con ese. Entonces vamos a buscar nuestros pasabordos nuevos. Bueno, okay. ya tenemos pasabordos, nos vamos por Miami. Ya vamos a abordar, Voy encontré encontrar algo en el Dorado Que si ustedes van a pasar la noche acá y necesitan donde dormir Miren, ahora enfrente de la puerta 54 el próximo vuelo, tenemos que ir a mirar Miren, ustedes pueden ir a la puerta 54 Y hay sitio para dormir, Tengo que ir a mirar cómo es y cuánto vale Bueno, eso hablo de adentro del avión Y esperemos que este no tenga ningún percance por otro avión Yo creo que este es un Airbus 320 bueno, lo bueno es que nos dieron mejor silla porque en el otro estamos por allá en la 25F y en este nos mandaron en la 9C ¿Dónde estás 9C el Bus 319 para las once again we thank you for choosing American Airlines a member of the World Alliance have a great day Llegamos, salimos casi a las 2 de la mañana de Bogotá. Son las 7 de la mañana aquí en Miami, larguitos, como a las 6 en Bogotá. Y, y bueno, acá esperar nuestra conexión, que era inicialmente para alas. Bueno, en van a de como a las 5, 5 de la mañana. Y como a las 7. Sí, el problema es que el vuelo a Monterrey va a ser más tarde, pero pues nada, que La misión es llegar hoy allá. las llegadas internacionales. aquí nos toca hacer nos toca hacer migración así vayamos en conexión ya pasamos el, el control de pasaporte realmente fue muy rápido y aquí vamos a recoger el equipaje nosotros no vamos a recoger ningún equipaje pero venga les muestro a las bandas de para las bandas Normalmente las de América no son las 7 y las 8. No. Son las 7 y media aquí en Miami. Bueno, nuestra conexión es hasta por la tarde, así que tenemos tiempo. de ir a buscar algo de desayuno Quería grabarles el aeropuerto de Alas y lo terminamos otra vez aquí en Miami este aeropuerto se les mostraron en varios videos a ver, las cosas como dicen acá It's what it is. es lo que es y bueno, nuestra misión importante es llegar a a Monterrey esta noche Venga, seguimos aquí por la rampita y en el siguiente video les voy a mostrar cómo Es que en un video anterior que hice de Armenia... Eh, Pacho, un saludo para Pacho... Me regañó y me dijo... ah, ¿Por qué no muestra cómo salir barato en los aeropuertos? Entonces les voy a mostrar cómo salir barato acá del aeropuerto de Miami... Hasta el centro de Miami... Entonces, eso va a ser el siguiente video... Para que no tengan que... Porque el lugar es más o menos... Depende, bueno... Pues, la hora y la distancia, pero acá las distancias son muy largas, entonces un Uber puede arrancar en... ¿eh?